Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más En Busca de la Verdad. Ya sabéis, yo soy Rafa Fernández y hoy venimos con un tema que llevo ya tiempo dándole vueltas a esto porque hay noticias y hay cosas que yo creo que se deben de dar aquí y alguna historia que se desconoce sobre este tema. El Himalaya, el Yeti, avistamientos, historias inexplicables. Pues bueno, buenas noches a todos, cuando son las 23.55 de la noche, saludos a todos, a todas, moderadores, amigos, amigas y poneos cómodos, vamos a entrar directamente ya a lo que es, lo que nos atañe, que es el tema en cuestión y vamos a intentar que no sea muy largo el directo, quise hacer un vídeo al respecto pero creo que hay tanta información que sería un vídeo súper largo y con muchas imágenes y muchas historias, y creo yo que lo vamos a resumir bastante bien aquí y que luego vosotros podréis buscar más información sobre todo esto. Pues vamos a ir compartiendo pantalla, y aquí os dejo esta fotografía. Vamos a ir pues a la siguiente historia. Pues bueno, el Yeti era en realidad un híbrido de diversos osos. Vamos a contar las dos versiones de la historia donde una de ellas dice pues que el Yeti es un oso híbrido, pues que tiene varias mezclas y que vive en la zona del Himalaya. Pero luego veremos cómo hay unas evidencias que niegan todo esto y que da la sensación que se quiere dar carpetazo a esto. Y yo no lo tengo muy claro. Bueno, vamos a ir allá el abominable hombre de las nieves, el ser gigante, peludo y misterioso que supuestamente ha atemorizado durante años a los pobladores del Himalaya. No es más que un cruce de distintos tipos de osos. Así lo ha certificado un análisis genético realizado en la Universidad de Oxford a dos restos de pelo atribuidos a esta criatura misteriosa. Gracias a dos muestras atribuidas, atribuidas que no se saben si eran de él, al famoso Yeti tomadas en Ladakh, al oeste del Himalaya y en Bután, al este de la cordillera. Los investigadores han podido llegar a una conclusión supuestamente fiable y esto revelan unos análisis. Dice, el resultado de la investigación establece que las dos muestras son genéticamente idénticas a una especie de oso polar localizado antiguamente en Svalbard, en Noruega. Esto lo explicaba a la BBC el profesor de genética de la Universidad de Oxford, Brian Sykes. Según el informe, osos polares y de un pelaje marrón se habrían cruzado en territorios comunes durante miles de años, generando especies híbridas. En concreto, el equipo de SkyS analizó el gen 12SARN y lo comparó con las muestras que se encuentran en el Depósito Internacional de Secuencias de Genes, el GenBank. Comparando los datos genéticos encontrados con otras muestras ya catalogadas, los investigadores comprobaron que dichos restos coincidían con los de la mandíbula de oso polar hallados en la zona y que datan de hace 40.000 años. Bueno, aquí, chicos, ya eh, me vais a permitir, yo tengo que ir dando ciertas pautas, porque creo yo, uy, se ve aquí a mi pitufo, aquí, vale, dejamos de compartir pantalla, habéis visto por un momento a Rafa Junior. Bueno, eh, además está muy gracioso en esa foto. Eh, vamos a ver, aquí me hace una gracia cuando lo comparan con restos fósiles de hace 40.000 años. Y dices, bueno, pero es que hace 40.000 años no se daba esta noticia. ¿Y qué tiene que ver un fósil de hace 40.000 años con esto? No lo sé. Que lo han tomado como muestra, vale. Que todo lo que queramos, vale. Pero las dos muestras de pelo se le atribuyen al Yeti. Al Yeti del Himalaya. Pero ahora vamos a ver cómo hay otros homínidos de este tipo que están en otras zonas del mundo. Y prácticamente localizadas, ¿eh? estas, estas zonas, por decirlo así. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con esta, con esta secuencia, ¿vale? Porque es una secuencia. Y aquí os quiero poner esto, vamos a ampliarlo, que no se ve muy bien. Vamos a ver, así. Y os comparto nuevamente pantalla. Vamos a venir por aquí, chicos, vamos al ataque y nos entretengo. Bueno, pues aquí tenemos una muestra, una muestra del de Yeti, una muestra ósea. Y vosotros diréis, ¿esto qué es? Bueno, pues una expedición internacional internacional, perdón, al sur de Siberia dice que ha encontrado pruebas que muestran la existencia del Yeti en el 95%. Cuidado con esta noticia porque esto es del 12 de octubre del 2011. No hace tanto esto. Dice, las historias sobre el hombre de las nieves han asustado y fascinado en muchas partes del mundo desde tiempos inmemoriales. Para muchos el Yeti es un mito, pero algunos científicos afirman que es real. De hecho, personas de una veintena de países, entre ellos Estados Unidos, China, Australia y Rusia, aseguran de haberlo visto aunque nunca se ha podido demostrar su existencia. Pero Igor Burshev, y os voy a poner la foto de Igor, que la tengo por aquí, Igor Burshev, la tengo por aquí, es este señor que tenemos aquí, es un científico ruso que ha estado buscando homínidos prehistóricos desde hace más de 40 años y participó en la expedición. Está seguro que el Bigfoot o el pie grande, otros, de los nombres que se le conoce al Yeti, es de carne y hueso. Dice lo siguiente, dice, hemos encontrado buenas evidencias del Yeti en nuestra región. Dijo a BBC, BBC Mundo, Igor Burtsev, quien es también director del Centro Internacional de Ominología. Y estas son evidencias materiales donde, eh, que estas, estas evidencias que vamos a poner aquí, vamos a volver a ponerlas, lo que os he puesto antes en pantalla, que es esto de aquí, lo vamos a ampliar un poquito para que lo veáis. Esto que tenemos aquí, estos son huesos encontrados en, una, en un monasterio del Tíbet en los años 50. Y pertenecen a un yeti. Claro, vosotros lo veis aquí y dices, bueno, esa es la cabeza, eso es una cabeza seccionada. Es decir, esto que estáis viendo... Era una mano y una cabeza seccionada, cortada, la parte superior. Es decir, que se le atribuiría más a una especie de homínido que a un oso. Y esto fue encontrado en un monasterio del Tíbet. Ahí lo tenéis. De esto no se habla. Pero esto está en poder de los investigadores que conforman este grupo. Pero os voy a leer, dice la agencia Itartas, esto fue cuando la Unión Soviética, dice Kemerovo, 22 de septiembre, Itartas, una cuarta expedición científica partió hoy hacia la montaña Shoria, un territorio en el sur de Siberia, al este de las montañas Altai en busca de restos del abominable hombre de las nieves. Participarán en la expedición el director del Centro Internacional de Ominología, Igor Burshev, este señor que habéis visto, el presidente de la asociación pública Cosmopoisk, Vasily Dobgoshey, el doctor de historia Valery Kimeyev, perdón, y otros expertos. Es decir, que no van descalzos, que van unos cuantos, que saben lo que están buscando. ¿Mm? Como Igor Butsev, un participante en varias expediciones previas, le dijo a Itartas: la búsqueda durará unos 10 días. Los expertos están decididos a encontrar evidencia irrefutable de que existe el Bigfoot, también conocido como el hombre eh, de las nieves, el Sasquatch, el Yeti y el Almist. Durante la expedición anterior, hace un año, estamos hablando de, de los años 90, «Bimarcadores, ramas medio rotas, que la criatura usa para marcar el territorio controlado». Esto lo dijo Gurtsev. Monta, monta inshoria es un lugar perfecto para yetis, es una zona montañosa escasamente poblada, donde hay muchas cuevas, es relativamente cálida y hay fuentes de agua dulce, dulce y pura. En los ríos de montaña los peces son abundantes y la caza de los bosques debe ser realmente buena». Creo que a Bigfoot le gusta ir de caza en el bosque. Es decir, que este animal caza. Pues bueno, en el bosque, este señor encontró varios artefactos para confirmar esta teoría. Esta vez planeó en concreto encontrar el refugio del Bigfoot e incluso tratar de encontrar o contactar con la criatura. Y nada más que el jefe del distrito de Tashatgol, Vladimir Makuta, dijo que la primera mención de la presencia de Bigfoot en Mountain Shoria se remonta a los años 80. Las criaturas parecen haber estado especialmente activas durante los últimos tres años. Es decir, que esto fue al final de los 90, 98, 97 y habla ya de los años 80. Pero también os digo una cosa, es que la historia no se nos va a quedar aquí. ¿Por qué no se nos va a quedar aquí? Pues por una cosa muy simple. Porque no solo los rusos, la Unión Soviética, Estados Unidos y China, lo andaban buscando. Os voy a poner esta imagen, la del principio. Este señor se encontró con él. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Este señor se encontró con él, cara a cara. Este señor andaba por esta zona, por la zona de, de, del Tíbet. De hecho, es un, es un alpinista. Este señor, pues bueno, resultó que no pudo llegar al, al, al Everest, coronar el Everest. Y tuvo que desistir. Bajó. Y después de bastantes kilómetros, dos días andando, en un río, este señor tenía los dedos cangrenados, los dedos de los pies. Le amputaron siete dedos por congelación. Este señor estaba en sus perfectas facultades psicológicas porque tenía comida, tenía agua. Pero al ver un arroyo, un río de agua limpia, fresca, pues decidió por pues, rellenar su cantimplora y beber pues justo cuando baja el arroyo de ese río, en la otra orilla ve este ser que estaba erguido de pie. Estamos hablando de un arroyo de 3 metros o 4 de ancho, no más, y no muy profundo. De hecho, él se metió para poder cruzar y le llegaba un poco más abajo de la cintura, más o menos. Pues sí, sobre la cintura. Pues este señor, que veis en imagen, lo vio directamente. Este yeti. Cuando vio que este señor empezó a andar hacia él, se dio la vuelta el yeti y empezó a correr y se adentró en el bosque. Este señor que tenéis aquí. ¿Vale? Esto no es una broma.